Y... ¡Familia de Fistros! Aquí San Juan al aparato. Creo que tengo un poco de ojeras, pero estoy del jet lag todavía. Aunque hoy estoy muy contento porque ya me he despertado una noche entera durmiendo en mi cama, como un lirón. Y no sabéis lo que echaba de menos: mi cama, dormir, descansar en casa después de unos días fantásticos en Argentina. Pero sobre todo, esta mañana he ido a unas cuantas reuniones eh, por aquí, por Barcelona. Iba cruzando de un lado para otro. Y no sabéis cómo echaba de menos esta ciudad tan bonita a pesar de que ya empieza a hacer frío. Así que hoy el San Juan está contento. ¡Iha! se note que tengo una chuleta aquí el vídeo de hoy va a ir sobre la gran pregunta que estáis haciendo estos días a Juan ¿Qué ha ido mejor para transcumbres el año pasado la doble o este año la rígida bueno lo explicaré en el vídeo de hoy que siempre hay pros y contras yo de momento apuesto por la rígida aunque el año que viene habrá unas carreras donde iremos con doble y otras con rígida pero antes de esto que queremos hacerlo ahí a la carretera de a las aguas dejadme decir la otra gran pregunta es señores ¿cuándo llega la gira del documental de los 10 días 10 Ironmans pues mira del 11 al 22 de diciembre pero necesitamos de vuestra ayuda a encontrar sala en algunos sitios. Entonces, 11 de diciembre, Valencia. Eh, ah, bueno, si tenéis sala en alguno de estos sitios o podéis ayudarnos, ruben arroba menoscabeza.com y id reservando ya las fechas. 11 de diciembre, Valencia. 12, Zaragoza. 13, Pamplona. 14, San Sebastián. 15, Bilbao. 16, Santander y Gijón. 17, Coruña y Vigo. 18, Madrid. 19, Córdoba 20, Granada Y 22, Barcelona Entonces, si tenéis sala en alguna de estas ciudades Ruben menoscabeza.com Y dicho esto, venga, vámonos para allá arriba A ver la ciudad desde las buenas vistas <risa> De de chavalote bueno eh, mira voy a ser sincero he pegado una petada de motor que ahora mismo tengo las patas gachas pero bueno así resulta que ayer salí a entrenar un poco primera noche en barcelona y digo ¿Sabes qué? Sal a correr un poco. Y te lías una cosa, te lleva a la otra y me acabé cascando 15 kilómetros. A 5.30 más o menos, o sea, tranquilamente. Pero claro, las patas no están para muchas alegrías. Y hoy de repente, reuniones, trabajo, no sé qué. digo, ¡Eh! espera, que voy a hablar de la FSI. Eh, voy a hacerlo pues ahí, a la carretera de las aguas. Y subiendo, me he emocionado. Y he querido pegarme un palo a mí mismo. Y de repente digo, chaval, has petado una petada de motoraco que lo flip pero bueno, el vídeo de hoy va a explicar cómo se ha comportado la Dale FSI, la rígida, en comparación a la scalpel, a la doble que lleve el año pasado en Transcumbes. Así que, ¡hija! ¡Vamos para allá! Que resulta que he subido que arriba que parecía una muy buena idea pero hace un viento del cagarse entonces aquí un poco escondido entre piedras, creo que se va a escuchar menos viento, y no sé si lo que os voy a decir va a tener sentido, pero al menos que lo podáis escuchar, sin mucho viento, ¿eh? Mañana prometo ir a un sitio donde no haya un vendaval y no se esté cayendo el mundo. Bueno, primero de todo, a ver, eh, la rígida versus a la doble. En este caso, cao, hostia, te quitas un kilo y medio de peso, más o menos, que dices, coño, si estás todo el día con el pico cerrado, si pones a la bici con el pico cerrado, pues también mejor. ¿En qué se nota mucho esto? En las subidas. Yo que en las subidas, ya sabéis que no soy un escalador y que sufro, y que transcumbres es una carrera donde había 16.000 metros de desnivel en seis días es decir cada día una media de 2500 más o menos hostia a la hora de subir una que la bici pese menos dos que la bici sea más reactiva porque al no tener la amortiguación detrás y cada pedal que das tal para muestra un botón día 3 no día 2 día 3 Puerto de 17 kilómetros y en el 5 decido escaparme y digo ¡a la mierda! Y pego un palo ahí que lo dejo a todos atrás. Luego toda la carrera me estuvieron persiguiendo y fui con el gancho. Pero creo que en su vida se ha notado uno. la subida, la subida es muy evidente, coño si pesa menos y es más reactiva es más fácil que subas mejor, dentro de lo mal que subo yo, ¿no? vale, vamos a las bajadas que es un tema más, entre comillas polémico o más discutible, punto número uno, para mí, para las bajadas también ha sido positivo eh, en todos los sentidos primero, hostia, joder la notaba que pesaba poco la notaba que eso era un rayo y la notaba que podía bajar como un trueno, a veces un poco kamikaze, sí, tengo que reconocerlo he estado a punto de pegarme unas hostias porque iba un rato con el pie fuera medio cuerpo pata, bueno probando muchas cosas para también ir aprendiendo técnica y ver cómo funciona la cosa a los San Juan que ya sabéis que normalmente es malo, pero en ese sentido me ha permitido ir como un fucking master del Universo. en las bajadas, que este es el que algunos veréis como negativo y yo, quizá porque soy medio tonto, lo he visto como positivo, ¿eh? de la rígida, que es um, claro una doble te corrige si tú entras, bueno, te corrige, te puede llegar a corregir, si tú te metes mal en la curva o si no entras bien, o si a mitad de curva se te mueve un poco, coño, al tener suspensión atrás, eh, aparte de adelante pues te permite que en un momento dado eso absorba algo Claro, cuando vas con la rígida, que, que eso, por así decirlo, es como un hierro que lleva ruedas, joder, si tú entras mal, sales mal. Es muy difícil que te salves de esa hostia. Y si te salvas va a ser, o por suerte, o porque tú has sabido corregir, no porque la bici te lleve a ningún sitio, ¿no? Entonces esto es algo que todo el mundo diría, ¡coño! ¡Entonces mal! ¿Por qué digo que bien para mí? Pues porque esto me ha obligado que con lo rápido que iba, con la gente a la que seguía, etcétera, tuviera que estar todo el rato muy pendiente de cómo trazaba, por dónde trazaba, de por qué lo hacía, dónde me metía, cómo lo hacía y constantemente estar atento. Aún así me he llevado algún susto, pero eso, como decía, me ha permitido, creo, mejorar mucho, a pesar de ir como un kamikaze, la técnica. Entonces, uh, creo que esto es positivo, a pesar de, haberle, de haberme llevado algún sustillo guapo. ¡Uh! La puya, uh, voy a salvar al chaval, al palco, su puya madre uh. Venga, vamos a por el punto número 4, para mí este es el que podría ser negativo, aunque al final lo salvé Resulta que en el día 1, acabo la primera etapa, que fue una etapa larga, fue una etapa dura Y de repente miro y digo, coño, que si yo de aquí no me llego nunca, y tenía como una ampolla y dos, me empiezo a tocar por aquí atrás al culo y digo, joder, parece que tienes como... Joder, que lo tienes más adolorido de lo que sueles tenerlo en las carreras por etapas en la etapa 1. Y ahí dije, uy. Y claro, lo primero que piensas es, mierda, ya te habían dicho que claro como es una carrera donde hay mucha subida, pero también mucha bajada, bajada técnica, piedra, tal, no sé qué, uh, pues es posible que al no absorber eh, con la suspensión de atrás, pues te has llegado el culo y es solo día uno, entonces ya vas a ver. ¿Qué pasó? Pasó que yo esta vez había cambiado de vaselina, eh, porque me había dejado la mía y me prestaron ahí. Y utilicé una vaselina que era como más líquida y menos pastosa y me puse menos. Y creo que esto fue el error porque al día dos me puse mucha más vaselina, me la unté mucho mejor, pude, puse va, eh, vaselina también en la badana y y Ese susto del día 1 ya quedó en nada. ¿Y qué pasó con los puños? Que también pensé, hostia, esto es porque al final, al no ser doble, le estás dando más caña. Pues pasó que primero llevaba unos guantes más racing y dos, eh, llevaba una empuñadura también más racing, que es la que venía de serie con la bici. Al final, cuando una bici así viene de serie, con una bici tope de gama, normalmente tanto los neumáticos que le ponen con unas empuñadoras como todo, son topes y además de los que pesen menos, porque así pueden decir, esta bici es la que yo que sé, la que pesa menos del mercado y pesa 9 kilos o pesa tanto, pesan, no sé que ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que fui a José de Más Que y le dije, José, por favor, cámbiame las empuñaduras y ponme unas de estas que son como de, pues más de goma, menos racing, y que parecen mucho más de globerazo, pero que te salvan las manos. Ahora, eso sí, a pesar de haber salvado el susto, tengo que decir que, claro, evidentemente, cuando encuentras mucha piedra, cuando encuentras una bajada muy jodida, cuando encuentras una bajada muy técnica, cuando de repente, ¿sabéis en la típica pista que hay, las típicas roderas ahí que han hecho los coches, que vas haciendo tal pues eso evidentemente es mucho más cómodo con una doble con la doble te sientes mucho más tranquilo y con la doble te lo absorbe mucho más, con lo cual uh, si esta carrera hubiera habido mucho más de esto que no lo había, pero ya había un poquito joder, pues notas un poco más los hombros notas un poco más la espalda, notas un poco más las cervicales, pero es inevitable, una cosa va por la otra así que si queréis más comodidad mejor la doble, si queréis en este sentido más eficiencia o más rapidez mejor la rígida La concha Lorto. ¡Ah! Oh, se fue a la piel puta. Mira, mira, mira, mira, mira, chaval. Qué pedazo de vista casi como está anocheciendo. Bueno, y dicho esto, me vuelvo para la ofi que me voy a quedar sin luz y aquí empieza a pegar una poquita de rasca. eh Señores, like que no olvidéis que se os ha gustado y ahora vuelvo para abajo y os acabo de explicar un par de cosas.